Otra Voz. Periodismo Libre. Camino hacia la paz. Bienvenidos a Otra Voz Periodismo Libre, Camino hacia la Paz. Hoy nos encontramos con Victoria Sandino, candidata al Senado de la República, una mujer que pues, busca precisamente llegar al Congreso de la República para reivindicar la lucha de las mujeres. Victoria, bienvenida a Otra Voz Periodismo Libre. Muchas gracias. Victoria, cuéntenos las propuestas que, que tienen desde su campaña al Senado de la República. Bueno, hay que aclarar que nosotros tenemos una lista cerrada, al, por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común al Senado de la República. Allí tenemos una propuesta de gobierno general, que es el gobierno del cambio, el gobierno de la transición de la guerra a la paz. Y en el caso de las mujeres, la agenda legislativa para las mujeres va en correspondencia con este propósito. Tenemos varias iniciativas, entre ellas está la de la reforma a la Ley de Mujer Rural, que es del 2002, la cual busca que las mujeres colombianas, las mujeres rurales puedan acceder de manera gratuita a la tierra, que esa ley esté armonizada con el acuerdo logrado en La Habana donde hay avances significativos para las mujeres. Otro aspecto eh, fundamental es la creación, financiación y reglamentación del Sistema Nacional de Cuidado que no es otra cosa que el reconocimiento de las labores de cuidado, de las labores domésticas que realizan nuestras madres, que realizan las amas de casa, que realizan las mujeres del común en sus hogares y que nunca han sido reconocidos. Para esta norma, para esta ley, proponemos una renta básica para estas mujeres que sería de vital importancia. Además, porque le permitiría, entre otras, poder acceder a una pensión, en el caso de las mujeres que históricamente, repito, han estado en estas labores de cuidado, en las labores domésticas, en las labores del hogar. Victoria. Eh... Digamos que todas estas propuestas en torno pues a la igualdad de género eh, eh, están configuradas en una realidad política eh, que en este momento es, digamos, delicada en cuanto al asesinato de líderes sociales y de integrantes pues, del de, nuevo partido político. Eh, co, eh, ¿Cómo se siente usted acá eh, en la ciudad haciendo política mientras pues digamos en las regiones se están asesinando líderes? Nosotros y nosotras hemos dado un paso trascendental. Eh, en la vida política de Colombia, y es haber hecho la dejación total de nuestras armas. Hoy estamos asumiendo todos estos riesgos, pero lo estamos asumiendo con toda la entereza Los riesgos de la seguridad eh, ante las agresiones, ante los ataques, y sobre todo ante aquellas personas que no han pasado la página. No han pasado la página de la guerra a la paz. Por eso estamos asumiendo estos riesgos, porque nuestra apuesta por la paz es total. Esa es irreversible. Para finalizar, eh, Victoria, eh, ¿cuál es el número o cómo hace la gente, digamos, que tiene digamos, que esa intención de acompañar a, a, a las FARC eh, en la vida política? ¿Qué tienen que marcar? ¿Cómo hacen? Bueno, nuestra lista, como he dicho, nuestra lista es una, una lista cerrada, está el símbolo de la rosa, allí la gente debe marcar ese símbolo en el tarjetón general, está el símbolo como tal y los invitamos a votar, por supuesto, el 11 de marzo por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es decir, por la Rosa Roja. Victoria, muchísimas gracias pues las mujeres haciendo precisamente el ejercicio político, haciendo que la brecha entre hombres y mujeres pues, sea más corta que la igualdad de género, pues también esté acompañada precisamente en esa participación política real para entidades como, la, eh, como lo es el Congreso de la República. Soy Pablo Bastidas para Camino hacia la Paz, Otra Voz, Periodismo Libre. Otra Voz, Periodismo Libre. Camino hacia la Paz.